esfuerzo que este espacio se reconozca como espacio intercultural graciela alonso fue una iniciativa ¡Esperanzas! ¡Agradecer! Y seamos inconformistas cuando logramos status quo porque no nos vienen bien. Así que viva la irreverencia de Graciela, viva la rebeldía de Graciela, viva el legado, viva el legado de Graciela, que como me gusta decir, es un legado vivo un legado que, como dije antes, nos empuja y como parte de lo que queremos hacer al haber pedido que este espacio se reconozca como espacio intercultural Graciela Alonso, es hacer memoria, memoria feminista, porque hubo muchas antes que si ahora gozamos de ciertos derechos es por lo que otras a lo largo de la historia han instalado, otras, otres y otros, entre ellas vale recordar hoy a las hermanas Mirabal, que son aquellas que enfrentaron a la dictadura de Trujillo y que su caída, porque las luchas feministas, las luchas de las mujeres son contra todos los autoritarismos. Y lo otro que quiero hacer es permitirme en ese acto de memoria leer algo que escribimos en el año 2009, 2009 para un 25 de noviembre donde poco ocurría que hubiera tantas personas en la calle movilizándose publicamos ese texto que es muy largo solo quiero leer la última parte porque me parece que en gran medida hace a la vida de Graciela hace a ese legado hace a la historia inmensa, inmensa, que este domingo y lunes estuvo aquí. No voy a nombrar a cada una, cada uno, pero están, cada uno, saben, estuvimos al rayo del sol, estuvimos trabajando, de a ratos nos enojamos, pero nos divertimos también. Voy al texto. Decíamos al final de esta declaración en noviembre de 2009, acá estamos porque tosudamente sabemos que... sus mandatos, ni sus gritos, ni sus miserables formas de financiera, la deuda es con nosotras y nosotros. Graciela Alonso, presente. Graciela Alonso. ¡Presente! Graciela Alonso. ¡Presente! ¡Lucha del pueblo mapuche! ¡Liva! ¡Justicia para Elías Garay! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Muchas gracias, música!